Barbas, Che, te veo tirado ¿Qué? Sí, ¿no? Sí, ¿Pues ¿Qué pasa? ¿Por dónde pasa? Contame Me gustaría contarte, pero... No tengo idea qué me está pasando Por dentro, ¿De afuera, ¿cómo se ve? De afuera? Que cada 10 minutos de reloj Te estás afeitando, todo el tiempo, todo Le tengo miedo a la barba ¿Estás contento? Lo dije, no te lo digas a nadie ¿eh? Lo sabes vos, mi terapeuta y bicicletero ¿Por qué le tenés miedo? Porque sí, porque claro que sí yo llegué a dejarme la barba tres días nada más y casi robo un banco, le que quería pegar una patada a un tacho de basura. Es muy salvaje todo. Salvaje tu confusión, amigo. Estás mezclando todo, le tenés miedo a lo que no conoce ¿Querés saber cómo es el mundo de la barba? ¿Querés? ¿En serio? ¿Querés saber? ¿Querés? ¿Mm? Vení. ¿A dónde? Psh, vení. vení, vení, vení. Acercate, acércate. Acercate, acércate. Vení, vení. Hey, no tengas miedo, probar